simultánea o posterior a la acción principal. En este caso, trabajaremos solo con tiempos del indicativo. Veamos un ejemplo. En la frase siguiente, eh, yo creo que todos mis vecinos son más ricos que nosotros, creo y son están en presente indicativo. Como la acción de la oración subordinada ocurre al mismo tiempo que la acción de la oración principal, la relación temporal es de simultaneidad. Ahora vas a intentarlo tú. La frase que tenemos es la siguiente. Pedro me avisó de que te habías ido temprano. ¿Qué tipo de relación temporal expresa la oración subordinada? Se trata de una relación de anterioridad. La acción de la oración subordinada ocurre antes que la acción de la oración principal. La clave la tienes en el uso de los tiempos. Había sido es un pretérito pluscuamperfecto. Un tiempo compuesto que indica anterioridad a la forma simple avisó. Un pretérito indefinido. Veamos ahora otra frase. Con este trabajo nos dijeron que lograríamos el éxito. ¿Qué tipo de relación temporal crees que se establece en esta frase? Como puedes observar, la relación temporal que se presenta es de posterioridad. La acción de la oración subordinada lograr el éxito ocurre después que la acción de la oración principal dijeron. La combinación temporal en este caso se establece entre un pretérito indefinido y un condicional simple. Venga, analicemos la frase siguiente. El profesor ha comprendido que los alumnos iban a aprender español con el tiempo. ¿Qué tipo de relación temporal crees que se establece en esta frase? Como has podido comprobar, en este caso también la relación es de posterioridad. Pero si en la frase que hemos visto se establecía con un verbo en condicional, en este caso se utiliza la construcción IVA A más infinitivo. Veamos ahora la correspondencia temporal entre oraciones cuando aparece el subjuntivo. ¿Qué tipo de relación temporal crees que se establece en la frase me encanta que trabajemos juntas? Como vemos, el verbo principal y el subordinado coinciden en el tiempo verbal y por lo tanto expresan simultaneidad. Encantar y trabajar están en presente, el primero en indicativo y el segundo en subjuntivo. Vamos a por la última. Fíjate en esta frase, no tengo información de que haya llegado ya. ¿Qué tipo de relación temporal crees que se establece en esta frase? Como has podido ver, cuando el verbo principal es una forma simple y el subordinado es un tiempo compuesto, expresan anterioridad. Te animo a que sigas practicando con las actividades que te proponemos en este módulo.